Bien, gracias Carolina, Francis, Yerian, a los chicos de, de, que están acá con nosotros en el estudio y a los que están allá en el máster, que nos permiten llegar sí. hasta sus hogares. Mi tema yo lo voy a dedicar. Eh, miren, hay una urgencia, está pasando un cintillo, es bueno que la gente lo lea. Se necesita sangre o positiva o negativa para Juan Liberato. Otro. En el Homs oh, de este Santiago. No, es, eh, no, parece que sí, parece que se complicó un poco. Ahí está el contacto. Bueno, miren, mi tema yo lo voy a dedicar a la celebración de 106 años de vigencia que tiene la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, nacida dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como Facultad de Jurisprudencia hace muchos años. ¿Cuántos aportes ha hecho esa... Exacto, ahí está, la, ahí está la foto del sticker de... de de la Facultad a los 106 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, hoy dirigida por un equipo muy joven, Bautista López, por el profesor Pereira, está Adonis Martín, eh, bueno, un grupo, un equipo bastante formado. Hay un videíto que yo quiero poner para que ustedes vean un po poquito de la actividad de celebración de estos 106 años. Adelante. Porque así de antigua es nuestra institución, también lo es la carrera de derecho. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas está considerada como la unidad académico-administrativa superior, a través de la cual la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Realiza sus funciones sustantivas de docencia, grado, posgrado, educación continuada y formación extracurricular. La conmemoración del 106 aniversario de la facultad me parece un espacio oportuno para la reflexión acerca de una lectura titulada El diseño curricular como factor de calidad educativa, Felicidades en este 106 aniversario. Muchas gracias y pasen feliz resto del Bueno, ese joven que ustedes vieron ahí es el actual decano de la facultad. Bautista, Bautista López García, mejor conocido como Radamés. Ese era su nombre de girl cuando era eh, feliz e indocumentado. <ríe> Miren, señores, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha parido la inteligencia de este país. Yo solamente le voy a, a, a leer algunos nombres que mi memoria me permitió traer a colación para que ustedes digan si tengo razón o no. Juan José Sánchez, Vincho Castillo, Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, Héctor Sánchez Morcelo, Ángel Canaán, el príncipe de aquí de Macorís. Joselín Rodríguez Conde. También sí, también sí. José Lin Rodríguez Conde, doctor Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer Ricardo, José del Monte y Tejeda, Héctor Dotel Matos, Minerva Mirabal, Manolo Tavares Justo, Rafael Duarte Pepín, Jotin Curi, Alberto Rincón, Ezequiel González, Manuel Florencio Estrella, José Florentino Sánchez. Dígame si no tengo razón. Muchas gracias. Len. Muchísimas gracias, gracias Amado. Muy bueno. Ah, Excelente. Orgullosamente, Guastiana. Eh, Muchos de ellos fueron mis profesores. Sí. Vamos eh, entonces excellent. ya en esta última parte, parte Amado, con los WhatsApp.